hola amigos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver cómo un alumno puede subir una tarea dentro de la plataforma educa para ello tenemos que estar dentro de nuestro curso ¿sí? y dentro de nuestro curso buscar la tarea que en este caso necesitamos entregar este es el icono de la tarea entonces me voy hasta la tarea encuentro la tarea que quiero realizar sí que, que, que tengo que entregar en este caso selecciona la tarea y algo muy muy importante siempre tienen que leer eh, el qué es lo que el profesor les está pidiendo sí en este caso el está el objetivo de esta tarea sí que es que un usuario alumno pueda entregar una tarea dentro de la plataforma educa para que posteriormente mi profesor lo pueda calificar ese es el objetivo un poco la introducción de qué son las tareas ¿sí? acá está eh, las instrucciones, ¿sí? esta es la parte fundamental, ¿sí? recuerden que cada profesor va a poner las instrucciones para que su alumno pueda en este caso eh, realizar esta tarea, ¿sí? trabajar esta tarea para que posteriormente pueda subir su trabajo dentro de la plataforma entonces, la primera instrucción me dice que el, yo tengo, yo usuario alumno tengo que consultar el material en este caso que, es, que está dentro del curso. Fíjense que este puede ser, por ejemplo, las referencias bibliográficas a un libro. Puede ser, por ejemplo, un documento eh, que está en, en un paper, por ejemplo. O eh, puede ser un, una página de... Eh, puede ser un video también. ¿sí? Cada docente va a definir las instrucciones. Entonces el alumno lo que tiene que hacer es leer las instrucciones entonces lo que qué es lo que yo tengo que hacer ahora tengo que consultar este material este material dónde está este material está dentro de Educa en este caso sí está dentro de está dentro de Educa y eh, tengo que buscar o sea está dentro de mi curso de, de Educa tengo que buscar ese ese material sí dentro de mi curso Acá, eh, acá está el material que yo estoy necesitando utilizar ¿sí? y qué me dice tengo que consultar este material tengo que leer el contenido de este material ¿sí? y a partir de una lectura minuciosa, una lectura profunda en este caso entonces el alumno tiene que pasar al siguiente a la siguiente instrucción, entonces una vez que yo ya leí todo ese material tengo que preparar un documento en Word donde tengo que realizar un resumen de todas las características que yo como alumno considero son muy eh, importantes para eh, mi rol como estudiante, entonces tengo que abrir un documento en Word y tengo que en este caso eh, agregar cada una de las características dentro de este documento en Word. Una vez que yo ya tengo hecho mi trabajo entonces ya estoy en condiciones de poder avanzar dentro de esta tarea, acá está también la fecha de entrega, acá tiene que aparecer en este caso los criterios de evaluación y acá el estado de la entrega. Entonces ya estoy en condiciones de entregar esta tarea. Fíjense que acá me muestra también el tiempo restante. Lo que yo necesito ahora es agregar una entrega. Entonces, ya eh, voy a agregar esta entrega. Acá le puedo escribir al profesor. Esto suelo hacer. Y ahora estoy en condiciones para poder en este caso subir mi tarea. Entonces me voy hasta acá. Le digo que tengo que agregar. Me voy en seleccionar archivo. Y ese archivo yo ya lo tengo guardado. Entonces me voy hasta seleccionar. características de educa si ¿sí? ahí está le doy en abrir puedo dejar que el nombre sea predeterminado características de educa simplemente le digo subir este archivo y una vez que tenga listo esto le doy en guardar cambios en este momento estoy enviando mi tarea fíjense nuevamente tengo que mirar hasta acá Puedo en este caso editar nuevamente mi entrega si es que lo considero necesario, pero como estoy seguro de que ya este es mi trabajo final, entonces simplemente le digo en enviar tarea. Y es así como un alumno envía su tarea para que posteriormente el profesor lo pueda calificar. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder subir una tarea dentro de la plataforma Educa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.